Bueno, pues cada mañana de martes nos visita a través de las ondas Juan Bustamante, el Doctor Amor y nos propone un tema a tratar. Un tema siempre sobre las relaciones en pareja que igualmente como decimos muchísimas veces se pueden aplicar a relaciones de amistad e incluso a relaciones familiares. Le vamos a dar la bienvenida, a Juan. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí esperando irte ansiosamente como cada martes, Juan. Muy bien, pues nada, aquí estamos con otro tema más para uh -huh. ayudar a la gente como siempre. Uh -huh. Bueno, pues hoy te borras sin motivo. No hagas esto. Tú nos vas a recomendar esas pautas, esos consejos para, bueno... No caer, digamos, ¿no? Porque seguramente vas a decir todo lo contrario que hacemos, ¿no, Juan? Claro, vamos a ver. Lo primero es cuando te borran sin motivo. ¿Por qué te borran sin motivo? Pueden ser muchos casos, pero el más importante o digamos el más fundamental, lógicamente, es porque ha conocido a otra persona y ya pues le ha dejado de importar, le ha dejado de interesar, le ha dejado de gustar. Entonces, pues, coge y se quita en medio. Eh, actitud muy cobarde, pero que la suele hacer mucha gente. Uh -huh. Y que eh, está muy mal, está muy feo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos borra ese motivo? Lógicamente, pues que no nos hace ninguna gracia. Está claro, porque si no le hemos dado ninguna, eso, ningún motivo para que lo haga, pues nos quedamos un poco como, bueno, ¿y esta persona por qué se ha quitado en medio? ¿O por qué me ha quitado en medio, mejor dicho? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos enfada y nos molesta uh -huh. y lo que hacemos es pensar, bueno, pues yo ahora le voy a pedir explicaciones. Le voy a echar en cara y le voy a decir que por qué me ha borrado, ya que viene esto. Entonces, el no haga esto es, por ejemplo... ...una de las cosas que hay que hacer es esta... ...que es eso mismo... ...el coger y empezar a escribirle y decirle... ...y por qué me has borrado... ...y esta que viene... ...y me parece muy fuerte... ...y que es feo... ...y no sé qué... ...no, no hay que decirle nada... ...¿por qué? ...porque si lo hacemos... ...la otra persona que ya nos ha demostrado... ...que no le importamos... ...va a ver que nos ha afectado... ...que estamos dolidos o dolidas... ...y eso va a ser peor todavía... ...porque vamos a quedar como... ...mira, pues este es un necesitado... ...este no sabe estar sin nadie... ...este no vale para nada... o pues esta ...entonces por eso... ...no lo hagamos porque encima de que ya nos ha quitado el medio... ...y no nos ha dado valor... ...pues nos va a dar todavía mucho menos valor... Uh -huh. ...como una frase que anda por ahí... ...regala tu ausencia quien no valora tu presencia... ¿no? ...algo así... ...claro totalmente... ...es que a ver, una persona que nos ha borrado... ...ya nos ha demostrado eso... ...que no quiere tenernos en su vida... Uh -huh. ...por lo tanto... ...si no nos quiere tener en su vida... ...pues que se vaya... ...adiós, seguimos nuestra vida... ...y no tenemos que decirle absolutamente nada... ...¿por qué? ...porque si encima de que nos ha quitado de en medio... ...nos ponemos a como a rogarle... ...oye, porque me has borrado? ...oye, venga ya, oye, vamos a seguir hablando... Sí. ...es todavía peor... ...o sea, estamos rebajándonos... ...y estamos intentando retener a alguien... ...que no quiere estar con nosotros... ...entonces no hay que hacerlo... ...a mí cuando me lo han hecho, yo sí si lo hacía al principio... ...yo le pedía explicaciones, oye, ¿a ¿qué viene es hecho ...oye, ¿qué es fuerte? ...esa eres tú... Pues yo pensé, digo, bueno, pero ¿y yo para qué le digo esas cosas? Si lo que va a hacer es que se va a venir más arriba todavía, se va a agrandar todavía más. Uh -huh. Y a mí, cuando me lo han hecho, pues yo ya directamente digo, ah, me ha borrado. Pues adiós. No le pongo nada, no le digo nada. Yo cojo también la borro, sigo adelante con mi vida y es lo mejor que haces porque al final te das cuenta de que ves, de que hagas lo que hagas, es que el resultado es el mismo. Uh -huh. O sea, que tú le digas, porque me has borrado? No va a hacer que te admita otra vez uh -huh. Ni va a hacer que te hable eso te refiere, Entonces, eh, Juan, a Instagram, no? Por ejemplo Porque Facebook si te borra Te borra directamente Ahí ya no hay amistad mutua En Instagram, por no, ejemplo No, no, eh, vale para todo Vale para Instagram Para Facebook Incluso para WhatsApp Para uh -huh. todo sí, Cuando sí, te sí. borran de la agenda Cuando te borran del WhatsApp Cuando te borran del Facebook Para sí. todo Que hay gente que lo hace uh -huh. Y se quita del medio eh, En Facebook lo que pasa es que digamos te cuesta un poco más dar de vuelta porque hasta que en un día a lo mejor no te metes en su perfil o ves que no te escribe, no te das cuenta que te ha borrado pero por ejemplo en WhatsApp muy fácil porque te desaparece la foto uh -huh. y cuando le vas a escribir pues ya no te sale la foto o incluso mm, ves que los mensajes a lo mejor pues ya no le llegan uh -huh. los famosos tigres azules entonces da igual por donde nos borre pero el caso es que si sí lo hace ya digo, no hay que decirle nada a esa persona hay que seguir nuestra vida y, y oye, que si no nos quiere pues ya vendrá alguien que nos quiera, entonces por eso no le digamos nada. Se va, pues que se vaya. Ya vendrá alguien que no se va. Bueno, pues nada de pedir explicaciones. ¿Qué más, Juan, podemos hacer? Bueno, no, no debemos pues, hacer, mejor dicho. Eh, pues otra de las cosas es eh, ponernos en plan vengativo. O sea, eh, como me ha borrado, pero yo sé que a lo mejor me mira algo, ahora voy a subir fotos como que estoy con otra o con otro de fiesta a intentar picarle... Uh -huh. ...o picarla... ...no, eso es muy infantil... ...eso queda como eso... ...como que estamos... ...intentando llamar la atención... ...de esa persona... ...y eso pues lo que va a hacer... ...es lo mismo que el otro... ...que es el efecto contrario... ...que es decir... ...ah, mira, está aquí intentando dársela de... ...intentando darme celo... ...eso no lo hagamos... ...eso no vale para nada... ...lo mejor es... ...ignorancia total... ...lo mejor es no poner nada... ...no hacer nada... ...no subir nada... ...seguir nuestra vida... Y oye, que hay gente que cuando después te de hace esto se dan cuenta al cabo del tiempo, se arrepienten e intentan volver. Y ahí es cuando somos nosotros los que le damos la vuelta a la situación. Y el que se fue o la que se fue, luego hay veces que acaba queriendo volver. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ignorar. Pero no por rencor, sino es ¿eh? una manera de decirle, no me valoraste en su momento, perdiste tu oportunidad. Uh -huh. Bueno, pues nada de vengarnos tampoco. Eso no. Además, nunca la venganza es buena, ¿verdad, Juan? Yo creo que es absurda porque el famoso karma que hemos hablado aquí alguna vez, uh -huh. actúa solo. Es decir, la vida pone a cada uno en su sitio, la persona que te hace estas cosas, esto de borrarte, por ejemplo, sin venir a cuento, eh, solo le llegará su castigo algún día y ya habrá una persona que le haga ponerla en su lugar y por eso no hay que hacer nada. La vida es muy lista, es muy sabia uh -huh. y la vida a cada uno le da lo que se merece. Así que dejemos que la vida solo se encargue de darle su castigo. Bueno, pero si al fin y al cabo es como siempre hemos dicho, lo que se siembra se recoge, pues ya está. Es que así, a mí había algunos que algunas que me han querido conocer y, y la han hecho mal, y yo pues he hecho eso desde seguir mi vida, y al cabo del tiempo han querido volver y le he dicho, no, yo ya no quiero nada contigo, o ni, ni le he contestado, digo, yo no voy a perder mi tiempo. Tuviste tu oportunidad, como digo, los trenes solo pasan una vez, si no lo cogiste lo perdiste, y ya está. Eh, es que la vida es eso, la vida es momentos y decisiones Como yo siempre como le dije a una, digo esto es como los concursos de la tele Tienes dos cajas, la caja A y la caja B Si eliges la caja A, lo que hay en la B la pierdes Y después no puedes decir, ay no, yo quería la otra Entonces son decisiones, y las decisiones pues, tienen sus consecuencias Bueno, pues nada de venganza ¿Qué más, Juan? Tampoco, la, la venganza nada yo creo que lo último es, eh, pues bueno, una vez que te ha borrado sin motivo, hemos dicho lo de ni vengarse ni echárselo en cara, eh, pues tampoco ponerte por ahí a... Lo último que se podría hacer es ponerte por ahí a ponerla mal o ponerle mal, a, a decir, o, o poner en red de mensajitos de, como veo a mucha gente, mensajitos de indirecta, eh, de la gente que no te valora, pierden lo más grande, en fin, no ponen tonterías de esas, ¿sabes? Nada que haga la otra persona ver que estás dolido o dolida uh -huh. eh, no hacer nada de eso porque ya digo, es que eh, lo mismo, quedamos como una persona necesitada, una persona dolida, una persona que no lo acepta, una persona que no sabe seguir adelante y una persona que no sabe estar solo o sola, entonces por eso lo mejor es, que yo lo sé, que duele y que molesta y que enfada a mí me ha pasado, pero mmm, si lo haces así al cabo de dos o tres días ya te va a dar igual entonces es mejor callarse, es mejor eh, aguantarse, no poner nada, seguir adelante y ya digo el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y, y tenemos que pensar que nosotros no hemos perdido nada si nos hacen eso. Lo que lo ha perdido es la otra persona porque ni siquiera se ha molestado en comprobar cómo somos. Así que por eso nunca se pierde, siempre se gana. Uh -huh. Bueno, pues resumimos un poquito, Juan, como siempre me gusta que hagas antes de finalizar, recordar un poquito todo lo que hemos hablado. Pues el resumen es que si la persona que estábamos conociendo, porque esto va más que nada a la gente que conocemos, te borra sin dudarle ningún motivo, no le digamos nada, no subamos nada, no nos venguemos y dediquémonos a estar, a seguir nuestra vida, a seguir adelante, que no pasa nada, que no perdemos nada, más bien al contrario, y que seguro, seguro que ya llega una persona que se quede sin que nosotros le tengamos que decir nada y que nos valore, así que ya digo, no pasa nada. Si te han borrado, ya vendrá alguien que se quede contigo. Pues hasta aquí los consejos del doctor Amor en el día de hoy, en este nuevo martes. Juan, muchísimas gracias como siempre y te esperamos la próxima semana con más. Pues gracias a vosotros, que tengáis una estupenda semana y nos vemos aquí el próximo martes. Pues el próximo martes más consejos con Juan Bustamante. Feliz semana, Juan. Muchísimas gracias. Y igualmente. Buena semana para todos. Un abrazo.